Hola, acabamos de llegar al templo de Lama. No hemos visto, así que no sé cómo es realmente. Solo me hemos pasado la entrada que venía con un CD. Miren, por aquí la tengo. ¡Tada! Bueno, por aquí la tenía. Aquí viene con un CD. Ahí, ahí adentro, no sé si se ve se alcanza a notar, pero ahí está el CD y veamos cómo es hemos estado varios tiempos budistas ya así que ya sabemos cómo es pero como dice Lama Tempul quizás sea distinta y más bonita tenemos solo media hora más o menos para verlo creemos que es más que suficiente o sea, no sé si más que suficiente pero suficiente y de ahí vamos a ir al Olympic Stadium hoy día y ojalá poder agendar el de la muralla china, sino Gonzalo me va a matar. Eso.